Bueno, no, te... Uh, gracias a Alan que, que nos puso el contacto a través de su video y bueno que gracias a Marisol que me contactó y que, que se animó en uh, visitar mi ciudad. Hola, pues estamos en Udaipur y tenemos este. Bueno, estamos muy contentos porque tuvimos la oportunidad de conocer a unos amigos de, de aquí, Hindus. Él es Eman. Eman. Soy Eman. Eman. Hola, ¿cómo Hola, esto es Y Dinesh. Dinesh. Perdón, Dinesh. Estamos muy, están muy contentos porque pudimos verlos, este, pudimos encontrarnos. Eh, ellos son guías. Ajá, eh, son guías turísticos en español, inglés también. En inglés y francés. Y Entonces vamos a dejar los datos aquí en el video para que los contacten. Si quieren este, venir aquí a la India, también les pueden armar un tour. Claro. Eh, muy exclusivo, este, bueno ustedes pueden decirles sus necesidades y ellos pueden armar este, un tour, la verdad que se la van a pasar súper bien Hoy este, Dinesh nos acompañó eh, en un tour aquí en Udaipur y estuvo increíble, entonces se lo recomendamos Sí, Fue bien interesante no porque, la <risas> sí, porque nosotros los contactamos a través de un video de Alan, de Alan por el mundo Miren este señorcito, Gemán. él es un excelente guía de Udaipur, habla un excelente español ¿Y cómo se llama aquí en este lugar? Jackmandir. Jackmandir. Estamos en Mandir. Tiene muchísima historia, pero lo más importante es que aquí se casó Jorge Vergara. Y yo fui maestro ceremonial. Yo estuve traduciendo esta boda de hindi de sánscrito al español delante de los 200 invitados. Y algunos que vinieron con señor Jorge Vergara en su propio jet en el año 2008. Y también salió en revista Hola. Gracias. Qué novedoso, qué excéntrico. Mira, las Chivas y Omnilife sí dejan. ¿Tú sabes qué son las Chivas? Sí, es, es un equipo de uh, fútbol. ¡Eso sabe! Sí. Está muy bien informado. ¿Y sabes que es Alan por el Mundo? ¿Qué? Alan por el Mundo. No. <risa> Hablan por el Mundo no. No me hables. Vete de aquí. Hace falta mural. Que sí, que sí Alan por el mundo Alan por el mundo, sí, ya conozco, ya conozco de veras. aplícate Ya sí, al final, que ya conozco Bueno, les dejo los datos de Hemant Para que si vienen a Udaipur lo contraten Soy Hemant y soy guía turístico en Udaipur. Tengo email Pues email es H-M-A-N-T Hemant S-H-R-I-M-A-L-I-9 gmail.com Nos respondieron inmediatamente Y la verdad es que muy, muy, muy recomendable Sí, gracias Alan, si ves este video. Sí, vamos a compartirlo eh, si, lo, si lo veo por ahí. Muchas gracias. Eh, nos sí. sirve mucho y es que nos inspira también para mí. Gracias. Bueno, nada más te, uh, gracias a Alan, que, que nos puso en contacto a través de su video. Y bueno, que okay, gracias a Marisol que me contactó y que, que se animó en uh, visitar mi ciudad y bueno, que yo estaba algo ocupado entonces yo recomendé a mi amigo Dinesh que les llevo a, por mi ciudad y estoy muy contento que él ha, él ha hecho muy buen trabajo le, le ha explicado muy bien en todos los uh, respectivos y mis clientes que, que, que, son, que son felices aquí con nosotros y aquí es mi amigo Vikram uh, que habla muy muy muy buen francés y muy buen inglés y también, bueno, que iremos a algún día a México a conocerles. Saludos. Namaste. Desde India. Namaste. Gracias. Queremos recomendarles el café, que se cabrera. llama... ¿Cuál es el nombre del café? espresso Low Café. espresso Café. Está en Udaipur. Café. Muy bueno, cerca del palacio. Y... ¿Cuál es tu nombre? Vinod. Él nos atiende. Vinod. <risa> <A porcín. risa> Vinod. Muy recomendable. Namaste. Namaste. <risa> del City Star en la avenida que se llama Gopal Road. Hacia allá al fondo de esa avenida está la estación de tren de Nueva Delhi, como a 5 cuadras más o menos.